Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí, como pueden ver de fondo Me compré una linterna para la cabeza Porque... no sé si quería una Porque no quiero estar con, con una lucecita como una de estos, un ejemplo tal usando, sino directamente la cabeza, usarla Para no tener ningún problema Aquí tenemos el producto de ello, Entonces, lo compré solamente pero también porque quería probar la función de moneda que la aplicación de AliExpress funcionaban y estas cosas como ven es, no me aparece el precio Voy a un poco la cámara ahí está el precio me parecía con un dólar al menos cuando yo lo compré No olvídalo esta es la lámpara también fue por el capricho todo eso es impermeable entre comillas como cualquier cosa entonces la si sí, no que me gusta es esto Quisiera que fuera USB-C o USB normal, como si con un, ca un cargador de esto que use para protegerlo. No que sea el cargador que en sí que esté protegiendo las pilas de sobrecarga y todo eso. No que que fuera esto y con cualquier cargador puedo cargarlo ya que es USB-C. Y ya que siempre está por ahí cualquier cabellado USB-C tirado y todo eso. Entonces ahora lo que voy a hacer es ver cómo está. Voy a probarla. Con pilas que ya recicla decir, compré para reciclar Aquí tengo un Excel de la pantalla Donde reviso las pilas que tengo Es decir, las que tienen de color ya, ya lo he usado es decir, He elegido dos Que están más, nueva, más, más o menos nueva, Su calcasa, así que No tengo que cambiar la, la funda Puedo dejarla así y probarla Me encontré un problema Intentando probarlas Parece que Esta parte aquí está muy adentro como se puede ver, entonces cuando pongo la pila, no hace contacto creo, para que encienda. Vamos a ver con el voltímetro. Así que no es. si no llegue la bien. Está en paralelo así que aquí debería marcar. La pila está muerta. A la piratina voltaje Entonces lo que hace lo que lo que tiene que no hace contacto lo que está dejar el último humillo vamos a ver el este tornillo de la ah, el LED para ver qué tiene adentro para ver si, si llega corriente lo primero el botón de arriba va una plaga con tres cuatro cables así para aquí está pasando cuatro cables que vienen aquí y todos dos son el botón de arriba entonces eso una placa que a su vez porque le dan le dan la vuelta para hay una llave por lo que me he dado cuenta esto necesita una llave negativo l1 l2 entonces dónde está la llave ahora es mi pregunta a dónde va la llave Esto, aparte de entrada aquí, no parece como si tuviera algún otro botón en ningún punto. Ahora que sea cuando te la pongas en la cabeza, que, que haga algo a presión y funcione, pero lo dudo. Solamente sale el cable y va hacia adelante. Entonces aquí podrá cuando termino de abrir, me di cuenta que el módulo tiene una plaquita allí, parece un, un integrado, do, dos transistores y un LED para iluminar la parte de atrás, eso. Es un plástico, un poco translúcido que se puede iluminar, me fijo ahora. Entonces vamos a medirlo otra vez, a ver si se si le está llegando voltaje a la plaquita, si no son los terminales que no están haciendo buen contacto. Vamos a ver, aquí tenemos el positivo y el negativo. Llega aquí, está decayendo muy rápido el voltaje. ¿Por qué? Está drenando. Ahí no está. ¿Qué está pasando? puede a dado, sí. Si... Y sigue cayendo. Sí, creo que eso es. No está. No está haciendo un buen contacto aquí. Vamos a solucionar ese problema, vengo ahora. Bueno, como lo intenté sacar con la pinza, jalé muy fuerte y lo arranqué. Lo bueno es que la sudadura es muy. muy, como se dice, tiene muy poca adherencia esa sudadura. O Entonces sea, con una tuerca lo puse, cogí un tornillo y le di en el centro, como esto es una chapa muy blanda, se directamente se abrió, y sí se nota se rompió pero ahora está más para afuera ahora voy a soltarla otra vez y a colocarla en su sitio y a probar entonces ya se funciona como se puede ver tengo que cerrar todo esto la luce luces ilumina eh, me, me estaba me fijé que este esto que está aquí es de la luz sí. esto solamente es como una plaquita donde se conectan los cables que llegan para la luz Por si se daña algo Puede cambiar solamente esa parte esa quita todo lo que controla eso Y directamente desde la entrada Mira, es el negativo Es, es el cable, el polo negativo de la batería Y este es el polo positivo donde se, donde se une Lo que voy a hacer Cambiar esto cable Porque vez más grueso, quita esto Y pone el módulo Es decir, sí, es, esto Tiene el mismo grosor más o menos es? Entonces, yo voy a ver si lo ubico ahí cuando termine de hacerlo. Me enseño una imagen y eso es todo. Entonces, como estaba aquí, desde aquí abajo, tengo aquí había unos pequeños topes de plástico. Lo arranqué con una pinza. Esta para arrancar superficialmente, lo pegué aquí. Para tope. Para el mo poner el módulo aquí. Ya abrí todo esto aquí. No me, no pude abrirlo para dejar el espacio para poder usar esto. Voy a ver si se puede poner otra vez. Si no se quedará abierto. Y ya no será impermeable. Entre comillas. Porque yo lo busco que lo fuera. Queda ahí. Así. Se puede mover hacia. Bueno. Queda muy bien agarrado. Entonces hacia atrás. Para reforzar esta unión. Voy a, como estoy usando coquí, la gotita, como sea que lo llame, un poco de bicarbonato para hacer madura. Ok, ya está. Una pruebita. Entonces, es entrarlo. Es tiene decir, que, tiene que entrar aquí abajo primero. si Entra aquí para poder arrembujarlo y que quede enganchado. Entonces, con la tapa. Se queda en su sitio. Es decir, porque la tapa le hace presión hacia abajo y se queda en su sitio. Ahora lo que tengo que ver. Es que nada tope. Es decir, que esta placa. Es decir, todo todo esto que está aquí. No tope con esa placa. Es decir, lo que está aquí. No tope con esa placa. Vamos no a ver la cámara. Lo que está aquí. No tope con esa placa por, por este lado. Para así si no tiene ningún cortocircuito. Es quitar esto. Ya está. Esto va a ser la entrada. Pero solamente para, es decir, de la salida del módulo, que son los dos extremos, aquí, y la batería directamente a los interiores. Vuelvo después que haga eso. Todo está en su sitio. así soldado. Ahora solamente me falta introducirlo, que se me haciendo un poco complicado. En eso me he tardado tanto tiempo. Como puede ver, ya empezó a llover y todo. Vamos a entrarlo. Pero sacarle más grueso para que dé más potencia. Es imposible, así que tuve que cambiar el cable de poner la más fino a la placa, pero la batería tiene que haber grueso para que caiga un amper. Aunque son de batería, claro, cada va a cargar 500 mA. Pero van va a usar el, el amper que permite este módulo de carga total. Ahora sí, a entrarlo. Bueno, logré entrar todo, aunque sea la fuerza. Los cables están por a, en, en ese espacio que se levanta ahí. Están metidos todos los cables. Es decir, de la pla es decir, de la salida del módulo a la placa. También tuve que quitarle un pedazo a la placa. Porque ya no podía. Así, ya, los, los, era los, los cables me estaban dejando. El cable. Este cable se despegó. También tuve que soldarlo. Ahí, le di a la cámara. Entonces, vamos. Vamos a encenderlo, ahí tiro una, una luz Hay que meter la pila Entonces, con la pila adentro Ahí le doy Las dos luces, lado del medio Todas juntas El parpadeo, bien Ahora El módulo de carga, probarlo Ah, por ahí se nota, está funcionando Si estuvieran cargadas, estuvieran todavía, entonces también está aquí. prende la luz cuando se prende la luces y se apaga Parece que esto es un indicador de cómo esta fun si está funcionando o no. Bueno, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Por favor, suscríbanse para más de este contenido de alta calidad. Bye.